Hola, me presento, mi nombre es Vivian Martínez Ruiz, tengo 19 años de edad y soy de la ciudad de Valledupar. Actualmente estoy próximo a cursar el noveno semestre de la carrera de Derecho.